Yo Soy testigo del poder de Dios. Dígale al que está a su lado: Yo soy testigo del poder de Dios. Hay gente que no puede decir eso porque no son testigos de nada. ¡Ay, gloria, el que conoce a bien una área, dígale: Yo soy testigo de lo que Dios hace. Hay gloria alma mía más cuando aquí más ama este evangelio amado no es de mueca ¿sabe? y yo sé de eso gloria papá alabanza a Dios este evangelio no es simplemente de palabrería Pablo dijo yo estoy cansado de palabras no vengo a ustedes con palabras vengo con demostración de poder alguien adora a Dios aquí yo soy testigo de lo que Dios hace ¿sabe? yo soy testigo mi amado que el que Dios guarda nadie puede matarlo. Abre la boca y adora a Dios este mensaje no va a ser para mucha gente Gloria a Dios Vine a hablar con los amigos Pero hoy lo que vamos a hablar Alabanza al Señor De los que conocemos a Dios Jóstico de ahuidas Que había oído Pero ahora a mis ojos te veo Gloria a Dios Hay gente que no ha pasado Hay gente que no ha sentido Va a hablando de cosas Que yo no vive. Hay gente que a veces te ve normal Pero no sabe lo que tú has pasado Con tal no me cambiaste Ven, no embalaste ni aquí oh, Gloria Abra la boca y amor Y a Dios Amado, escuche con la atención el pueblo de Dios en estos días ha demostrado que tenemos agallas. Hemos demostrado que nadie puede tener nuestra boca. Podrán callar a uno, podrán callar a dos. Pero no van a poder callarlo a todos. Mientras que de uno de nosotros a la guerra contra el diablo. Si queda un hombre más que ni a si queda un no dispuesto a pelear con los demonios, hay jóvenes que no lo va a detener el diablo. Hay jóvenes que no lo va a detener el cielo. Hay jóvenes que no. queriendo soltar la toalla demasiada gente queriendo abandonar lo que te está diciendo, aquí no abandonas cuando tú sueltas, aquí abandona cuando yo digo que se acabó, wow. aquí te vieron alguien, maízama, te dieron un manager que te domina, te dieron un manager que sabe, amén, cuando tú puedes y cuando no, pero te dieron una amén, una facultad que no te tienes. la facultad es esta, cuando tú eres débil es cuando eres más fuerte, y sabe qué, amén, A la marca al Señor, le estamos dando opciones a los lujos porque he costumbre valor Cuando me di cuenta que Saúl, siendo un nombre desechado, sacó los brujos, los adivinos y los encantadores. Si Saúl estando mal, sacó los brujos, sacó los adivinos, sacó los encantadores. Si tú tienes a Dios, ¿por qué dejamos que el brujo siga prendiendo vela en el barrio? ¿Por qué dejamos que consultando a los demonios, hay gente que dice que hay poder, pero hay satanistas que visitan sus congregaciones, visitan sus iglesias, se sientan, se adueñan de tal de clungo, y viven en la iglesia, abran boca y adoría a Dios ahora yo yo soy testigo del poder de Dios, ayer bajé de Villa Jaragua, ¿y sabes qué hacía? Estaba perdidos tres días para allá, porque un brujo me amenazó, porque fui a Villa Jaragua, le rompió la bocina a una pastora, y yo le dije, vamos para allá, que yo tengo buena guagua para que le rompa la vida, gloria, aleluya, subimos para allá, le bajamos la bocina, se la pusimos de frente a su casa, gloria a Dios, aleluya, ellos comienzan de malí comienzan a tocar, a tocar palo, a tocar briller, comienzan a sonar las tambores, y cuando ellos, los cristianos escuchan eso, me dicen, Steve, pero qué pasa, porque están tocando, porque están sonando, la si estamos aquí y yo les dije que tú no entiendes esto Cuando ellos tocan no porque están ahí Cuando los brujos tocan es para que suban los misterios Ellos tienen la mañana entera tocando porque no han podido subir Hay un poder que está en la oración de la gente que liga ay, ay, ay, ay, ay por el que esté en la de gente verdadera, de gente que es guapa, el que tenga miedo que se envale, porque la guerra no está muchachos, hay gloria, la guerra no está para la guerra no está para sensuales, la guerra no está para mundanos, la guerra no está gente que ama el mundo, la guerra no está gente que anda buscando puertos, la guerra no tapa gente que no que todo, en la llave y allá toda con autoridad, amén. A ver, ese cuerpo ya está buscando entenderse en de la lluvia. Abre la boca y amor a Dios. Abre la boca y la a papá. Aleluya. a la gloria de Dios. Aquí hay gente testigo de provecho a Dios. Le Los diablos, los demonios saben que estamos aquí. ¡Guau! Wow, ¡Tama Shina! Wow. ¡El a ese ¡Ay, Santo! Hay gente que sabe mi amado. ¿Para qué Dios llamó? Guerrero sabe. Y como yo siempre amenazo al diablo. Cuando él me dijo, tú vienes de Santo Domingo. Y entró la sacudió aquí. Como si esto fuera a él. Y yo le dije, ¿quién es la tierra, pedazo de brujo? uno no sabe que le dióme la tierra y su plenitud? El mundo y los tené la vida the mares and the rivers, and Jehová, and en su lugar santo. corazón At Wegmans, we're, At Wegmans, we're... La dimensión no había a mí que, pastore, que no importa que tú me pastores que los pastores a la ropa y ahora había porque dios tiene la más guapo que los pastores para que peleen el pleito con los pastores hay que hay una que dios los llamó que mientras ellos están en esa iglesia no hay brujo que van a todavía acercarse ay ay ay por un rato cierto candela. alguien va a morar a dios voy a decir algo que los pastores no les gusta que diga ¡Honra! ¡Honra a sus líderes! ¡Wow! que este te había dado! Dios, porque yo te digo que soy testigo del poder de Dios, porque el brujo me dijo que yo no salía vivo de Villajaragua, y cuando él me dijo eso, yo de una vez cambié, y yo no acordí a actividad, y que invítame a mañana. yo le dije a la pastora, necesito una actividad, no es que tengo la agenda vacía, es que hay un brujo que me está amenazando, y yo no le cojo, o apesa a nadie, ni al diablo, ni a la angelita, ni a pastores, el que la palabra, la masa, oh, alma mía, una masa, la mía de la mía, a mi pastor, levante la mano, noche la prometida mía, sí o no, estábamos. En un culto, salmón aguacero, todo el mundo mojándose, y la prometida mía aquí, amén, donde te va el comer para no borrarse, gloria a Dios. ¿Sabe qué le dije? La primera que tiene que estar ahí en el fuego. Amén, eres tú. te, gloria a Dios. Abre la boca porque la primera montada son sus esposas. Abre la boca y a la a Dios. Se mete a la primera que hay que corregir. Si ellos hablan algo, la cosas no en la noche. Abra la boca. Hay gente que no puede hablar a Dios. Hay gente que no puede hablar a Dios. Hay gente que no puede hablar a Dios. Hay gente que no puede hablar a Dios. ¿Sabes ¿Sabe qué hicimos? Llegamos. Yo llevé la bocina mía, como él le un el, el bocina. ¿Sabe qué hice? Llevé la bocina mía. Como él me dijo que yo no salía vivo, que la guagua roja mía, él me la iba a mirar y la iba a poner boca abajo. de bueno. Dale para allá. La pira la guagua, gloria a Dios. La pira la guagua, guapetón. Sí, si Abre no la boca y ahora papá. Si iba diciendo que era guapetón, gloria a Dios, mentira. Pero lo que habla no muerde. Abre la boca y ahora Dios. Molde. es lo que quiere meter este miedo y todo lo digo si yo no me morí siendo impío ¿por qué me voy a morir siendo cristiano? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, demasiado brujo, a mí que están hablando Demasiada gente que, que son guapos o que ellos hacen, en que, que ellos sí si no, te puedo decir la verdad que aquí hay gente que somos cristianos porque Dios lo tiene amarrado si esta lucha fuera con carne y con sangre hubieran muchos que ya estuvieran quitado. abre la boca pero nosotros no somos enemigos del cuerpo somos enemigos de los que lo usan hay gente que son usados por el diablo y que es Dios que lo está usando abre la boca y amor y a Dios yo soy el testigo del Dios que me salvó. 18 análisis de los riñones, 13 análisis del corazón, amén, porque tenía la vena del corazón alterada, tenía, amén, soplo en el corazón, orinaba la sangre, todos los días orinaba la sangre, aleluya, mi papá estaba recién llegado a Estados Unidos, Maynú atascó, y cuando él llegó allá, los que me mandaban fue en seis mil pesos, porque tenía tres meses en Estados Unidos, no manejaba todavía dinero, y cuando me mandaron seis mil pesos, dos análisis del corazón, hacían casi. 40 mil pesos, gloria a Dios y yo le dije a mi mamá pero no vamos a poder hacerme todo su análisis de los riñones ni del corazón y lo que tenemos aquí en Dalí Bastamó son 6 mil pesos ¿Qué vamos a hacer, yo teniendo poca edad, le dije a mi madre, cuántas libras de arroz era. bendito sea Dios y sabe que ella me dijo, quedan como dos tres, porque, y Dios me yo dio, le dije a ella, a una compra con estos 6 mil, porque el Dios que me llamó, tiene que sanar yo tiene una fábrica de ojo, que yo tiene una fábrica de riñones, yo tiene una fábrica de corazón, yo tiene una fábrica de pulmones, él todos los días hace maizamos, todos los días hace riñones nuevos, todos los días van a hacer niños, por eso yo le dije a Dios me sanate, gloria a Dios, amamos que amamos el día, jamás supe lo que es ordenar la sangre, porque conozco ese Dios, a mí me han chocado ocho motores, me chocaron dos pasolas. me batió un camión, caso de los que cargan, amén, bró el cemento, en la 27, buscando la lucha libre, amén, porque me buscaba el timbos en el bolseo, el carácter, todo, a al Señor, esta, esta partida que tengo aquí, fue con el filo de una pared, Liberty New York y Dios y me di la noca cuando yo llegué al hospital. Amén, el médico preguntaba vivo con ese golpe en la nuca entonces yo he entendido algo por más que el diablo viva por más que el diablo amenace que me va a matar que me va a quitar la vida que yo lo tengo alto que él me odia pero él dice que me odia pero yo lo odio va a él ¿No? ¿A y la gente que dice tú no puedes estar buscando ¿Qué es que tú estás hablando, mi ¿Quién fue que comenzó el problema? Una notaba muy bien comiendo manzana en el huerto de Nene, y comiendo uva, y peinando a Eva, esa se metió el chingoso el diablo. Es por eso que sea, le hacemos la guerra. Un Escuche esto con atención. Se lo voy a decir a todos los que están aquí. No cambien su forma de vestir. Sigan vistiendo largo, ancho, desahogado. Y las que están aquí que no lo hacen, no lo cambien. Escúcheme, mató Conozco el área de los cultivos y por eso el ar. a. Amén, los demonios me odian. Hay un demonio que le llaman los sur, otro demonio que le llaman Anaísa, a la que son demonios que promueven el sensualismo, promueven todo. Tú sabes que yo hacía, yo iba al gimnasio y me ponía por para que la sierva me miraba. Y yo hacía tantas nominales que hacía 1500 diarias y tenía cuadritos encima de los cuadritos, yo decía, y me tiraba fotos y le enseñaba. Y sabes que yo era, era músico, era builero, era tamborero. Yo y me gustaba que me vea, pero yo soy doctrinado en la asamblea, y la asamblea de Dios no habla sana doctrina. Lo que predica es el corazón, lo que predica es lo de adentro. pero yo le digo esto, si lo de adentro es lo que no se ve, amén. Y tú me estás diciendo que lo que hay adentro, hablará lo que está afuera, si ustedes están así por fuera, es que por dentro no hay nada ¡La boca. Y ahora parece que no ha te terminado, tengo que seguir esto con atención. Demonios de sensualidad. lo han dicho delante de mí. Han dicho, mira cómo van a vestir. Porque Satanás odia tu forma de vestir. Hasta hay mujeres que eran prostitutas y saben cómo se viste una mujer. Cuando quiere provocar un hombre. Hasta hay hombres que saben cómo se tienen que vestir para agradarle a una mujer. Por eso nosotros no cambiamos por doctrina, por rudimentos humanos. Cambiamos por la revelación que Dios nos ha dado mediante su palabra. Y Yo no tengo que ver que otros se pongan ropa y sean malos. Yo no tengo que ver que otros caminen mal. Hubo una cristiana que metió droga para la victoria, para los años, Gloria a en la Biblia. Entonces, toda nuestra Biblia tiene droga. No, el que la hizo corriga eso. Hay lobos que se van a vestir de oveja. El problema no es la vestidura. El problema es el lobo que se vistió de oveja. Gloria a Dios. Aquí no vio? Salva a nadie. Ahora, si tú haces que alguien preste con tu ropa, se va a perder él y te va a perder tú también. Si tu pastor no te lo mismo, para eso vine yo. Abre la boca y gloria a Dios. ¿Cómo andan los empíos? Tú no ves las empías, ¿cómo andan en el litra? Si la ropa no tiene que ver con nada, en el litra mañana. Ven el litra y danza, y Jehová, verdad, dale. Dios mío! ¡Lo quiero, José! Lo ponemos a los amigos como testigos. Los infíos que están aquí, los hombres, cuando ven una mujer que le enseña el cuerpo, o la faldita, el traserito apretado, ellos le enamoran. Le tiran piropo y se sabe cristiana, esa es tan buena que le la a mí hablamos la boca y adora a Dios porque los que andan enseñando el cuerpo pero cuando un motorista ve una siena de dios a ti se cuidado que va pasando una guerrera la revista, la defiende Abra la, la boca y adora a Dios como el que ataca a la porque le gusta que pierna Abra la, la boca y adora a Dios ¿a gente que no puede a Dios? yo si no tengo compromiso con nadie Abra la, la boca y adora Aquí, ¿Cuántos que están aquí? ¡Gloria a Dios! Tienen que adorar porque están aquí atrás. Tienen que venir porque acá, acá, porque el pleito está aquí. ¡Abra la boca y abor dios. Dios. ¿Cuántos que están aquí? ¡Ay, es aquel que por la ropa son amigas mías! ¡No, aquí! ¡El que la hizo, la paga! Abre la boca! ¡Y voy a Dios. ¡Abra la boca y abrá! ¡Aquí allá! ¡Está Isama! ¿Por qué soy así? Porque un pastor en la boda del cordero, en una actividad que coordinó Yesenia, me, un amigo mío que me invita y me dice, quiero invitarte para que me dé un, un estudio de la santidad. Porque ustedes, le, le, lo, lo que muchos atacan la santidad, ustedes que sea, se lo voy a decir a ustedes. invítame a mí, vamos a hablar de doctrina. Yo sé lo que es la escatología, yo sé lo que es céntesis, yo sé lo que es la teología, la Torah revelada. Entonces vamos a hablar ya que nosotros nuestra ropa no está en la Biblia, ya que el terrizado se gusta en la Biblia. Los maestros de estudio, invíquenme a mí. Yo sé los que sacaron un texto de contexto y formaron un pretexto. Por lo tanto, yo sé cuando un verso es alterado a formar lo que tú quieras. ¿Eh? Entonces si ustedes pueden, entonces también sentarme a mí, porque yo sé por qué estoy aquí, yo soy joven y he renunciado a muchas cosas, ¿Te crees que yo voy a estar inventando? ¿Ustedes no creen que yo sé lo que dice la Biblia? Que el que le añade las plagas del Apocalipsis serán añadidos sobre él, pero el que le quita su nombre será quitado del libro de la vida más ama, y hay gente que su nombre ha sido borrado, ¿por qué? Porque no conoce la Dios. yo soy responsable a lo que Dios me dice, yo le dije a Dios, si tú me a pelear por eso, sabe qué me dice el pastor no me habla por vista, ni me predica por vista predícame por la revelación eh, si ¿so usted quiere la revelación, pues es sencillo ¡Gloria a Dios! dale por la revelación pregúntale a los hermanos que están ahí le dije, pastor, saca la fornicación de su iglesia ¡Gloria a Dios. se reveló, hizo una reunión me dijo que aquí hay fornicación ¿sabe quién estaba en fornicación? uno que se convirtió conmigo, con otro dentro de la misma iglesia entonces quieren revelación y después no aguantan. ¡Aleluya! Hablan de, de un evangelio de ética, pero muertos, sin poder. Los amigos tú le predicas como los alventistas. Si ellos quisieran que ustedes estuvieran allá los sábados metidos. Si ellos quisieran a mente, creerle a los católicos que estuvieran desando el ave gallina el día entero. Gloria a Dios. No. Te digo lo que sacan los amigos. El corre, corre. Te digo lo que sacan los amigos. La candela. Ellos te llaman loco. Ellos te llaman bulloso. Ellos te llaman de todo para cuando a ti. Cuando el hijo se le pone malo, te buscan a ti, cuando hay una bruja que tiene su padre los niño llaman a lo orgulloso, llaman a lo loco a, a, a! muchos terrenos como Galilea, que no son tierra que amén, tierra fértil, no tierra de maldad, tierra de dolor, tierra donde no hay salvación, sino que como dice Pablo, yo no vengo aquí como un superhéroe. Yo aquí vengo a ustedes como un abortivo, vengo como el que no debía, vengo como alguien que fue abortado y sin querer quedó vivo, le conectaron aparatos, alabanza, para que su corazón no deje de latir, lo tuvieron que dejar muchos días internos, dándole comida amén a través de estable porque yo no era donde este remanente entonces galilea una tierra que anteriormente habitaba en tinieblas la luz le resplandeció porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero al que le recibió le dio potestad de ser hecho y de ser llamado hijo de dios alguien adora a papá todavía honor al señor y almadora papá sabes qué está pasando con esto mi amado que hay tierras por aquí que necesitan a dios y hay que esto acá y Sama, que Satanás ha tratado de dañarle el testimonio a demarcarlo para que no prediquen, para que no hablen la palabra. ¿Tú sabes por qué? Es pues porque cuando tú pasas al altar, Satanás dice, Ahí va de nuevo. Cuando la persona que tiene el cultural, dice tu nombre, los demonios dicen, Yo conozco ese nombre. Ella, cuando canta, los demonios dicen, tienen que salir corriendo. Hay un poder de Dios que consume. Yo siempre se lo digo a la gente: tú tienes poder en la mano y no te das cuenta. Por eso, cuando tú agarras un demonio, lo primero que él dice suéltame que me quedo la boca y la y a Dios porque hay algo en ti que está vivo no sé qué es lo que hay que hacer hay que aumentar con esto hay es que tener a Dios a mí contento que estaban diciendo los calineos los calineos estaban mirando algo hay gente que no están bautizados porque no hablan en lengua según ellos hay gente que si sí está bautizado por el fuego de Dios la señal de lengua no significa de que tú no estás bautizado la señal que tú no hablas lengua es la señal de que todavía tú no has recibido poder y maduro, escuché con atención, el que no tiene poder solamente tiene que aguantar, pero cuando tú recibes por maestro, cuando tú recibes poder tú te defiendes. Hay gente que cuando hablan en lengua, esclava te están sacando en los aires, Y los demonios no pueden pegarse. Los humanos no entienden tu lenguaje, porque ese lenguaje no es para ellos, ese el lenguaje para la región, es para los de amigos cuando te hablan el lengua uno se ríe, otro se burla, pero otros dicen ahí hay algo que me enganoca la piel, oh, yo siento candela, mi mora papá, ni vais, no, oh. en suena macuna, hay gente aquí que se soy hablando en lengua. Amén. Es que la guerra tuya no despierta. La guerra tuya de madrugada. Isai. Los demonios quieren agarrarte cuando tú estás durmiendo. Porque ellos creen que tú debías, Eres guapo, pero de noche no. Y hay gente que de noche que estamos conectados. Cristo de día hacía sí, milagros, pero de noche hablaba con Dios. Ay. Hay que enamorar a Dios todavía. Voy a soltar que la vida, voy a soltar que es muy fuerte. Porque te que tapó, agarró a ángel, ¿qué fue lo que el le dijo? Suéltame, que el alma raya. Porque qué le dijo suéltame, que el alma raya? Estos ángeles que, que, es que, que se mueven de madrugada, porque tú eres el centinela de día. Ay, Kaisa, cuando tú te despierto, los ángeles no tienen que venir. Para eso ellos te tienen a ti. Pero cuando tú estás durmiendo, los ángeles vienen de madrugada. Acuérdate el lugar ellos le dicen ya mi turno acabó el alma racha hay gente que está le pidiendo el la sitio mío, el patacú, el de la ellos están llegando a pasar por la batalla ellos saben que estamos hablando de ellos por la batalla Que tú, lo ataca con eso. tú eres testigo del provecho de Dios, tú eres testigo cuando habla aquella lengua, me de la no se ha visto, era que no ataque, era que alguien va a adorar la gloria de Dios hoy aquí. Al chapacúa batali, anta suena hatami, la dijo mi mandras Nakanda, franctifilanda mustrey jamada. Amigo, que se en el que si acaso tengo COVID, porque yo nunca a de distancia, yo seguí abrazando a mis hermanos, abre la boca, yo no soy un tigre para estar saludando, te bendiga No, yo soy un tigre, hermano, así saludo en el mundo, yo tengo un abrazo, un beso con óculos santo, no, ¿Y, ya vivo, no, hombre, yo tengo con margarita, claro, para no pagar 10 mil, ¿no? por miedo, abre a a a la boca, y la boca, y abre la boca, y la boca, en un mundo desesperado, la iglesia y la esperanza, ay, sana, que se quiere morir, los pastores dicen conozco a uno que la vida. Y si ustedes se asustan, quiero pondrán en puesto al diablo. Hasta ¿eh? Shakuma, chuta cuatro Hay evangelistas que van a romper los anoa, van a romper los ane. Estoy viendo demasiado gozales, vaya más suanacúa. Y van a recibir fuerza porque se van a zapatear. Hay hay, hay gente que yo veo en visión que están debajo de todo. Y van a salir de allá abajo, mais. Ya deberían tener hacienda ni maíz. Acá deberían estar hablando la palabra. Yo siento candela, mi amado, gloria a Dios. Yo siento, papá. Hay gente que no puede adorar a Dios. Pero hay otros que saben lo que estamos hablando. Que tú tienes que adorar. Que te cocinando, hay demonios que más suanar, ellos te odian, porque cuando tú cambiaste, otros quisieron cambiar contigo. Hay gente que cuando te ve el deseo de ser cristiano, Tú sabes por qué te piden tanto la oración, tú sabes por qué te piden tanto que por ellos, es porque yo ven algo en ti que no lo ven en todo el mundo, ellos ven algo en ti que no lo Dios hace ocho días hoy me llamaron de México. Me llamaron de México, Francisco. Me dijeron, hasta paz. Me dijeron, mi madre, mi madre, le tiraron una brujería a la vecina. Le dije, mató a paz. Le dije, en México se trabaja con la santa muerte. Allá me canta ahí, no me haga eso, no. Josué. La pasión y que me pasando un golpe, Gloria. Wow, mi alma no es paisa. Alma patrata, que a tu a tu a tu a tu tu que la la la a no me a a alma mía ahora! ¡Alma, mía ahora! ¡Alma, En Kim, Jupau, Sané si Po, allí va, se de lengua. Hay gente que no se la volvió a callar. No hay paisa, no hay paisa. paisa, y a mí ese rubio paisa. Hay un autoridad de palato, el evo, el evo y la muralla. No, no, no. Alma mía, ahora, tú no tengas problema, mi abuelo. Que tú la leve, a ver sentido. No hay eso es lo que la gente quiere. La gente lo que quiere, por la gente lo que quiere, y ama. Un un me un no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 Ta -da! Did you know Liberty Mutual customizes your car insurance? ¡Ahí de cuento, Sáquen, qué la respuesta ¡Que te cuento! ¡Ahí te cuento! había nadie salido ni ha salido todavía. ¿Habéis que teníamos? ¡Más mal! ¡Más ¡Más a a matar eso es ambiente de adoración yo me callo pero ellos siguen adorando como que no pasó tuviste guerrero yo me callé pero ellos siguieron prendidos Este es un amor esto ay, un ofigido esto es un cercano prendido ya no es un la una palabra, han tirado brujería, a mí han metido el nombre de un marco y han tosido la boca. La que aquí, ¿sabe para qué llamamos? Para matarme, pero a mí no me mate el diablo, a mí no me mate el brujo que quiere saber amor? la gloria no a Dios. Ya yo tengo nombre, ya yo estoy llamado por Dios, Paisa! ay, Yo te la ¡Tú ¡Tú te que ¡Lleva! ¡Lleva! la culeta! ¡Lleva la culeta ahora! me ¡Al ¡Al animal! la piel! ¡Al ley! ale, Fuera del campamento más sana. en la media muy sana, ay, ay. Uy, una guerrera, la mano. Mírame. Sí, no. Las guerreras cuando avanzan, hay algunas que enseñan el cuerpo avanzando y el Dios que la está tocando, pero al tener poca ropa enseñan los panties, enseñan el estómago, enseñan todo, amado esto es una religiosidad, amado esto es evidencia, una sierva no puede estar danzando y enseñando el cuerpo que se le vea todo, Empárese mañana para muerte, gloria a Dios. cuando haya culebra en medio de campamento. La culebra no está para caminar de pie. La culebra se tiene que dar atrás, porque esa es su maldición. Vega me está caminando con la falda larga, culebra. Al rato te te Ay, ay, ay, ay. Yo siento gente que está subiendo de nivel aquí, Alema, Lima Lima, en la vela Natalia, a mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra contra el diablo continúa. A mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra continúa. ¡Gloria, un Mira este, dándome el otro también. ¡Ay Kaisa! ¡Alma, mi, adora, Dios! Hay uno, hay uno muchacho ahora, pero con una lengua, que tú para recibirla tenías que meterte dos meses con Dios. Y estos muchachos recibiendo, ¡en lo de Pai, Paisa! recibiendo, ¡en de lengua! ¡Que a ti te costaba el dos. Honey could save you hundreds of dollars this year and thousands of dollars over your lifetime. Honey, but not. Oh, yeah. Ya no solamente el judío, este ya no solamente el pueblo de Dios, en morir. no, ya no solamente ellos, ahora, Galilea de los gentiles, en traducción hebrea, lo que quiere decir, la Galilea para todo el mundo, o sea, la salvación nos arropó, si la banquera tiene pertenecer, también la arropamos, yo también era un abortivo, yo también era uno que me rebelé contra Dios, aquí hay gente que servía en 21 divisiones, entra para ti está aquí. Hay gente que se envían a los demonios y hoy están aquí. ¿Sabe por qué? Porque su gracia es barroco. Somos testigos del poder de Dios. Mira, ya voy a terminar. tu esta mi usta. ¿Sabes por qué voy a terminar ahora? Porque se me acabó el tiempo. Pero pues escucha esto con atención, Paisha. Palma mía, amor Dios. Hay banda, no sé cuántos son los tigres, los delincuentes, los ya los que andan con lengua mime, con mala avión, con 45, con revolter, con m 45, los que andan con chilenas, que yo mismo lo hicieron. Y con machetes tripa, gloria a Dios. De lado las mujeres que andan, alabanza al Señor. Con un chile entre la lengua, gloria a Dios. Escuchen lo que les vamos a decir banda que tú tienes que entrar, tienes que matar a uno, tiene que beber un niño, tienes que hacer varias cosas, pero nadie sale de ahí, porque Porque cuando tú devolver un niño, tú lo que le está diciendo a esa gente, yo juro lealtad y paisa, yo juro ser fiel a usted y que los secretos de aquí, aquí se van a quedar, en Dalí más sabor, ¿y sabe qué pasó con eso, Gloria? Entonces ellos comienzan a decir el secreto, mira, nuestras almas que están en el 12 de caen, enterrados, al lado de un contenedor ahí nosotros guardamos todo, la bloca de nosotros está en un refrigerador, norte amor los que está al norte de tal lugar que ellos conocen todos los públicos Amén. Y tienen tal vez un grupo que le dicen, el 12 de octubre vamos a salir a matar Julianito. A las 5 y 23 todo el mundo vamos a caer a plomo. lo vamos a embalar y nos vamos a regar para que nadie sepa. Tú te vas a vestir de serio con una gorra normal. Usted va a andar con un periódico y después que nosotros le disparemos Ustedes van a borotar tu mundo para nosotros poder escapar Pero son del mismo lado. Hay un, hay un tiempo donde la gente están viendo tantas atrocidades que deciden salir de allí. Y dicen, yo no aguanto esto, yo quiero salir de aquí. Y sabes que lo que le dicen, gloria a Dios, aquí, usted entró y de aquí nadie sale vivo. Gloria, o queda con nosotros, o te quitamos la vida. ¿Por han escuchado eso? Gloria a Dios. Eso es así, pasamos. Los nietos, los vampiros los tetas, los que están por ahí, mucha gente que alabanza al Señor, los castilleros, los que andan y otro nombre más que me reservo. Amén. Los loquino, el amor y pato, esa gente. Tiene de pacto con el diablo Más cuenta, Hago guerra contra ti, diablo, en el nombre de Jesús Escuche esto, mi amado Cuando ellos quieren salir, día Aquí nadie sale, o te matamos Si nadie dice que sale, atento a él porque hay rabia Uno de sus mismos amigos lo lincha Y va vale a un mandado Y que ten cuidado, que te van a quitar la vida Y que no te descuide de nadie Le dice, gracias, mi amigo, por decirlo, ¿está bien? Gloria a Dios, es el mundo que se vive ¿Sabes qué, mi amado? Que a nosotros, para entrar a servir a los demonios nos costó algo nos costó traicionar a Dios negar con nuestra boca al Dios que descendió y murió por nosotros decir no lo recibo por eso es que todos los evangelistas me hicieron Marcos 16 verso 15 dice y por todo el mundo y predicar el evangelio escuchen amigas que me están grabando escuchen esto con atención y predicar el evangelio a toda criatura. el que creyere y fuere bautizado y será salvo y el que no creyere será condenado los que saben de tiempo y de lengua española así que no y matemática, dice, será condonado. Amén. Es un tiempo futuro, sí o no. O sea, el que no recibió a Dios, en otro tiempo será condenado. Pero hay uno que es más guapo que todo el mundo. Uno que fue arrebatado al cielo, que lo envenenaron y no se envenenó, lo vomitó. Lo volvieron en aceite y dejó la mano para arriba. ¡Ay, Gloria! Y el aceite no lo quemó. Ese como vio que ni el veneno lo mató. Y ese como vio que ni el aceite lo quemó. Entonces era guapo lo real es esto, el que cree en el Hijo, tiene vida, pero el que no cree ya es condenado, abra la boca y ador a Dios. todo el que viene a Dios, se canta a cadena perpetua, todo el que dice yo no quiero ser cristiano, cuando Dios me llame, cuando Dios me toque, cuando Dios me traiga, escuche. Juan dice, Pablo, Marco, escúchame que tú dijiste que será. Vamos a decirle a esto porque ya yo no muero. A mí me vieron en aceite y salí vivo. Me dieron veneno y, y, y esto, déjame yo decirte la verdad. El que no cree en el Hijo ya es condenado. Se condena, se canta cadena perpetua. Y los amigos dicen, es Dios que me la juzga. Usted se condenó. Usted se cantó. Usted se cantó. Cadena perpetua en el infierno. La mayoría de nosotros éramos malos, ¿sabe? La mayoría de nosotros, escucha con atención, aquí hay mujeres que eran prostitutas, gente que vendía drogas, colinero, macheteros, gatilleros, de toda la clase, brujos, santeros, prendevelas, católico a muerte, católico, apostólico y romano, como lo dijo una. ¿Quiere a Cristo, señora, allá en Postel Río, Jimaní? ¿Quiere a Cristo? No, varón, yo soy apostólica y católica y romana. Dios, disculpe y yo soy cristiano, evangélico, pentecostal, dominicano ¡Sí! Levanta la mano y ahora papá. Ah, hay que tener tu devuelta y siempre más. para devolver el creyente católico, católico, romano y yo soy pentecostal, cristiano, evangélico, dominicano vamos ah, boca y, adora. y hay que siempre tener una ahí por si acaso la boca y adora, por si acaso, ¿Gloria, ah? no, gloria, gloria en fin, ¿por qué te narro todo esto? ah, porque tú traicionaste a una banda que todo el que sale, lo no matan el mundo de las tinieblas es un mundo de odio se atacan ellos como te voy a dijiste ya yo no quiero vender droga, yo no quiero ser cristiano se levantó el infierno como un tsunami mosto va a comenzar este muchacho nuevo gloria a Dios mi alma pura papá, cuando están aquí todavía la yo siento la si yo siento siete a estoy molestando ahí atrás lo estoy una patada gloria la vida? gloria a Dios aleluya mi amor, escucha esto, con atención, mi amado. Aleluya. Tú traicionaste un ejército. Tú traicionaste una culebra que le llaman Marta la Prieta. Que odia tus hijos. Marta la Prieta odia a los niños. Gloria a Dios. Anaísa a Piel. La que le gusta la hace cualquier hombre. Porque ella es la que anda con la uñas pintadita. Con el pelo arregladito. Esa mujer que te va a hacer como rapitita, Le hace falta decir engañosa en la gracia y va a la hermosura. La mujer que te va a Esa será la la tiene más platiquita, gloria a Dios. Yo amo a esa guerrera llena de lodo, Cualquiera se casa con ellos. A no ver la comprometido, gloria a Dios. Escucha esto con atención. Yo ¿no? veo que esas mujeres que están dispuestas a todo no son así sencillitas. No, se tiene que tener una mujer de guerra. Que esté dispuesta a echar todos los pleitos. No, no te se y dice, ay, espera que se me vayan los risos. Gloria a Dios. La mujer de Dios me dice, balón. Es que tú tienes que estar linda para Dios. Siempre me dicen eso. Yo digo, dónde es que la había visto? eso? Yo no lo he encontrado. Gloria a Dios. Que tienes que estar linda para Dios. Y muchos ¡Aleluya! pastores, muchos esos no son pastores, esos son frescos. Frescos, pero ellos no se sienten conmigo porque ellos nada más son, son guapos en el altar, pero se sienten conmigo. Un fresco que dice que la mujer de Dios porque se deja los moños así como lo tiene la sierva, es un abandonado. Le digo, ah, un abandonado, pues se deja los moños naturales. De verdad, tenga pastores, eso es así. Le digo, Dios, usted es un abandonado. Gloria a Dios. Es un abandonado, Dios. ¿no? Porque, ¿cómo usted le hace esos moños así, esa muchacha? Eh? El primer abandonado es Dios, porque fue Dios que le dio esos moños. Usted está loco. Eh? Se en la boca con ácido del diablo. Esos moños no son malos, esos moños son los que Dios le dio y son buenos! está loca, ¿eh? ¿Eh? Los, los, esos moños no son malos, son naturales. Mira, esos coños son tan, de tanta bendición, que aquí no cayó una jariña, y hay mujeres que las jariñas ni al cráneo le llevó. Sí, ah, te estás riendo, ¿verdad? ¿No le llevo el cráneo? Hasta de sombrilla le sirve. Y ahorita no te rías, ¿qué es Ah. Francisco no te oigo Estoy aquí gozándome A su nombre No, no, no, pero ya terminamos entonces ¿Qué fue el punto? Salimos de una banda que si salíamos nos mataban ¿Por qué estamos vivos? Ah, nos acordamos de algo En el mismo momento que alguien decide traicionar el mundo de las tinieblas Se une a las huestes de la luz Y la luz y las tinieblas no son contrarios como dijo el sabio Arben Einstein, no él lo arregló, él dijo la tinieblas y la luz nunca han combatido, usted sabe por qué aquí está claro, no es porque las tinieblas no quieren estar, es porque el sol está alumbrando esta mitad y cuando ahorita ya faltan unos minutos para que el sol dé la vuelta alumbrar otra mitad, las tinieblas que allí está de noche será de día entonces qué significa que las tinieblas mora donde no hay luz hay Santo. Ay, santo, la tiniebla mora donde no hay luz. Alguien adora, papá, aquí. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Que cuando tú te uniste al ejército de la luz, hubieron sedes espirituales que descendieron. Y tú preguntaste, ¿y esto que no es bueno? La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. En el momento que tú te unes a Dios, ya se rompió todo. Terminé. Se rompió todo ahí mismo. ¿Cómo así predicador? Nada, que la prima mía, la, la, la, la, la loca de mi tía, después de ser cristiana, le fue y le preparó una brujería porque mi prima estaba media trotea en el mundo y preparó una brujería, llevó un huevo y lo metió bajo la cama. Yo camino a San Cristóbal, eh, me llaman que ella está endemoniada, le digo, estoy, estoy camino a, a San Cristóbal, no puedo ir para allá. Le digo ponme el, el altavoz. Le digo, ponme el altavoz. Le digo, hey, demonio. ¿Sabe qué dijo eso? Oye, pero, gloria a Dios, esto es que me vino porque esto es real. Me dijo, esa voz yo la conozco, el maldito comandante. ¡Abre la boca y adora, papá! ¡Abre la boca y adora! Le dije, sujétate y estate quieto. No le dije que se vaya porque yo nunca he experimentado esa dimensión. Que eso es lo que iba a decir cuando este muchacho me mandó un duventazo en la cabeza, me rajó la, aquí, este, Josué, a mandó un lenguazo para acá que me rajó el calco y... Entonces, eso es lo que iba a decir, cuando no la arrependi, al otro día yo fui, la arrependí. le dije, cuando le saco el Espíritu, le digo, tiene que aceptar a Dios, Porque yo, no yo no voy a estar sacando este demonio todos los días, no, no, yo sé que yo no saco demonios que saque a Dios, pero eh, eh, yo tengo que venir aquí, yo no voy a estar sacando este demonio todos los días, va a aceptar Jesús, me dice ella llorando, sí, quiero a Cristo, explotó el huevo, estábamos en los minas, pero ya vive en los tres brazos, explotó el huevo, el huevo que el brujo les antiguó y que ese era de ella en un asunto extraño, o sea, ¿qué significa esto que aunque la gente no crea en el poder de nosotros tenemos poder y somos testigos del poder de Dios jamás ese huevo explotó solo, no fue que explotó solo fue que un ángel dijo hace tiempo que estaba esperando esto ya se convirtió en un para espérate un batazo para tu huevo ese es el poder de Dios ama. Tranquilo, no hables, que todo lo que va a ahorita, quieto ahí, no abre lengua a nadie, todo el mundo callado, tranquilo, espérese, no me interrumpa ahora, callado, si va a hablar lengua, abre la calladito ahí, tranquilo, espérese, Josué, quieto, escuche, Escucha esto con atención. Hacen 7 días 8, ahorita le, le doy la, te mando por WhatsApp la fecha exacta, eh, me tiran de México, una muchacha impía, llorando que su mamá le mandan una brujería, que la van a matar, que se va a morir, que esto y yo le digo wow, pero pues estoy lejos de México lejos y ahora qué hago le dije bueno funcionó una vez los demonios me conocieron por por seguridad en altavoz le dije, pongo en videocámara puedo ponerte videocámara yo no hablo con nadie con videocámara después te tiran cátedra, le estaba hablando con el tío no, no no no no hablo con nadie con videocámara con nadie no hablo con videocámara pero como una muchacha de México que me la recomendan por una de la gente que sigue el canal nos recomendaban, yo voy para allá, escucha amado, cuando yo voy a hablar de eso ya, yo le digo llámame, cuando me llama le digo ponme a tu madre, ella estaba llorando, mi madre se me va a morir, no come, no hace nada, Ya le dice que quiere y que se va a morir ahí, le digo ah, está bien, pónmela, señora cómo está, estamos bien, me hablan cantadito, me gusta ese acentico de ellos, cantadito estamos bien, que un poco mal, que me siento, no quiero comer, le digo a esa es la vecina de usted, me han dicho, ella trabaja por la Santa Muerte. Me digo, sí, ¿cómo sabe? Le digo, tranquila, eso es, hablamos después de eso, después que nos conozcamos. La Santa Muerte trabaja por allá. Que, yo quiero hacer una oración por usted. Y le, le, le, le, le comencé a hablar de, de la República Dominicana. Usted escuchado, ¿verdad?, los que hay en República Dominicana, ¿verdad? Aquí no tenemos mucho cuarto, ni tenemos grandes terrenos de tierra, ni eso, ni grandes casas, ni mansiones. Pero yo no sé si usted ha escuchado que aquí salen unos hombres de candela y bellama y de fuego. ¿Usted no ha escuchado eso? ¡No, sí! Ustedes se oyen por el mundo entero, ay los dominicanos, yo, ¿sí? entonces este dominicanito va a orar por usted, cuando oré por ella, comenzó a hacia así al cuello, le declaré liberación, el espíritu se fue, al otro día me llama la muchacha, soy libre, mi madre es libre, muchas gracias, yo, eh, eh, eso no es así, yo sabía que ella iba a ser libre porque no soy yo que sea pues Dios, lo que nosotros queremos ganar con todo esto no es a tu madre, es a ti. A Tienes que buscar a Dios, porque ya tuviste que una brujería la atacó y que nadie se escapa de una brujería, excepto si se une a la sueste de la luz. Abra la boca y aborda papá. Y yo recomiendo a cualquiera porque yo soy testigo del poder de Dios. Creí por lo cual hablé, nosotros creímos, por eso hablamos hablamos de lo que oímos, testificamos. ¿Eh? Y aquí, Aleluya. ¿dónde que estamos? ¿En Villameya? Villameya abajo, pastorito, para allá. 150 mil pesos, para que un brujo le quite una brujería a otra. Ay, pero es qué buenos son ustedes. Le mandan una brujería y hay que pagarle para ustedes quitarla. 150 mil. Me dice una sierva, yo te escucho de guerra espiritual y me recomiendan. ¿Eh? Para que tú, yo le digo, sí, ¿qué pasa? Es que hay un brujo, yo no quiero llevar un brujo, porque me están cobrando 150 mil. Pero le dije, ¿cómo va a ser? No, no, no, no, guárdame dos botellitas de agua. Yo voy. Eres? Le quité la para al brujo. Abre la boca calladora Dios. Abre, porque yo soy testigo del poder de Dios. Perdió 150, ¿y cuánto tú le cobras? dos botellitas de agua. Abre la boca allá Salgan de aquí quitándole chiripa al brujo. Dígale, vecina, no quiere que hacer esa bacha a los no, muchachos. No, tenemos un Dios que tú le presentas a su muchacho y él lo cuida. Pero tú no puedes verla vengando el perrito. De que, mira qué lindo mi niño mueve el traserito. No, no, no, no, A ti lo te hay que agarrarte con una pecha y romperle en la cabeza. A madre apoyadora. Abra la boca y lo a Dios. Mira. Son pues así, a su nombre. Nombre de Cristo. ¿Cuántos son testigos del poder de Dios? Francisco me mandó una muchacha para allá, ¿te acuerdas?, una de satanista, luciferista, ¿Eh? ¿sabes?, ¿se congrega con quién?, con nosotros, está ahí, ya habla lengua, ya se ha metido más que tú y que yo en ayuno, cada, cada un rato, Tí, me voy a meter tres días? yo, tranquila, muchacha, dos días, tres, venía para acá, le dije, devuélvete, porque vengo por la incorporación, porque estoy lejos, estoy para boca chica. ¿Prendí está. Yo dije, ese problema es para otra gente, espérate. Sí, tú le dijiste que este problema es <risa> ese problema es para otra gente. Por eso, frente a ti, lo tenés que echar. La boca y adorar a Dios. ¿Qué no se puede decir que yo no ¡Ay, ¡Adiós, un aplauso al Señor! Padre, gracias, predicamos tu palabra. Toda la gloria y toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén.